La nueva ubicación, el túnel cuántico ha llegado a Marvel Snap y el día de hoy te voy a decir cuáles van a ser los masitos de serie 1, serie 2 y serie 3 que pueden llegar a funcionar mejor en esta ubicación. Antes de comenzar el tema muchachos, una pequeña cosita y es sobre la animación del túnel cuántico, no sé si ustedes han estado viendo pero a la hora que lanzan las cartas en la ubicación del túnel cuántico... Es muy similar a la habilidad que hace la bestia. No sé si ustedes han visto a la bestia cuando tira las cartas hacia arriba. Bueno, es igualito a como pasa cuando tú lanzas las cartas en el túnel cuántico. Yo la verdad estaba esperando una animación más o menos como se veía en la película cuando ponen el túnel cuántico. Y espero más adelante que los desarrolladores puedan arreglar esa animación. Vamos a comenzar primero entonces con los nuevos jugadores explorando un mazo de la serie 1. Como pueden ver este masito de acá tiene cartas bastante pequeñitas. Y también por ahí tiene cartas más contundentes como... Odín y como también América Chávez bueno entonces qué es lo que va para qué es lo que sirven primero estas cartitas como Electra, eh, Korg, Nightcrawler van a servir generalmente para que las puedas poner en el túnel cuántico y ahí puedan ir saliendo algunas cartitas más grandes que puedan valer la pena incluso acá estoy viendo que hasta hasta que se juega Dino y por esa razón también se encuentra el Sentinel en este mazo para poder dar un poco más de cartitas no para poder estar dejando siempre un duplicado en la mano y así se mantenga un poder bastante aceptable que el Dino pueda tener cuando lo lances o cuando juegues con con él o cuando aparezca de repente en el túnel cuántico pero bien aquí hay una carta muy importante en este caso en la serie 1 se suelen jugar muchas cartas de coste 1 y aquí Electra es bastante buena por lo cual tú la puedes lanzar en el túnel cuántico de repente eliminas una carta enemiga de coste 1 y Electra vuelve a ciclar y sale en el caso de Korg es mucho más interesante porque él puede dejar una roca en el mazo del oponente y de repente tu oponente al buscar el cicleo justamente en el túnel cuántico puede ser que salga la roca justamente que le dejaste con Korg en el caso de Nycro. Pues es una carta bastante versátil. Si es que llega a salir en el túnel cuántico de repente por ahí. Puedes moverla a otra ubicación. O, más bien de otra ubicación, la puedes mover tal vez al túnel cuántico. Para poder. Eh, para que te pueda dar esos ojos de poder necesarios. Para que puedas ganar. Tal vez. Esa ubicación. Iron Heart también es una carta muy buena. Como ustedes saben, Iron Heart no aporta nada en poder. Y por eso se vuelve perfecta para el túnel cuántico. La lanzas. De, um, trigerea su habilidad. Activa su habilidad. Y pues nuevamente entra al túnel cuántico. Y sale otra carta de tu mazo. Lo cual hace que. Eh, Ironheart se ve una carta muy pero muy buena aquí Luego tienes a Mr. Fantástico Para estar dando poder a las, a las ubicaciones Adyacentes, otra carta también Que está interesante acá para el cicleo De la ubicación del túnel cuántico va a ser White Tiger porque la lanzas Como no aporta mucho en poder más bien te, te conviene Que se absorba y que salga otra carta del mazo Dejando un tigre después ¿verdad? Luego tienes a Clo también que por ahí te puede ayudar En otra ubicación para dar un poder Adyacente de repente al túnel cuántico Si es que se da la situación y tal vez ahí también un Odin que puede ciclar También con una White Tiger ¿no? Puedes activar de nuevo Una White Tiger si en caso la tienes en otra ubicación Para que deje un tigre en otro lado y así puedas fortalecer más el poder en otra ubicación por ahí Lo cual este mazo a pesar de que Es un mazo de serie 1 es simple pero la verdad cum Cumple muy bien su función se podría decir Incluso hasta Jessica Jones También o sea ella no necesariamente lo vas a utilizar Para ciclar en el túnel cuántico Sino para lanzarla en otra ubicación Mientras que en el siguiente turno pues lanzas eh, Cartas en el túnel cuántico Aprovechando de que ella pues necesita eso el, de Que no lances nada en esa ubicación para que pueda eh, subir más 4 puntos de poder Y ahora nos pasamos a la serie 2 donde vas a tener acceso a cartas más interesantes Incluso acá vas a tener a Killmonger que debido a su presencia de él todos los mazos kazuka si no se usan y en serie 2 hacia adelante, ¿verdad? Serie 3 tampoco, no se va a usar por Killmonger, es muy, muy complicadito Pero bueno, acá tenemos algunas cartas de control que se han agregado en esta serie 2 Que también creo que están muy interesantes poder jugarlas En este caso tienes Iceman, tienes Scorpion, ¿no? Que Iceman por ahí puede servirte para poder eh, molestar, digamos, en, con el coste de alguna carta clave del oponente De la mano del oponente, luego tienes a Scorpion para poder reducir también el, el poder, ¿no? De estas cartas en menos uno de la mano del oponente y de paso aprovecharlas también para que ciclen ¿no? Estas cartas están generalmente para eso Entran al túnel cuántico Hacen primero su, triggerean su habilidad que es muy buena Entran al túnel cuántico Y pueden salir cartas muy interesantes como Jubilee Como Infina o de América Chávez O Dean Vision, Hasta White Tiger de repente que puedan salir del túnel cuántico Le dan bastante valor a la estrategia que tengas en ese momento Y elevan tus posibilidades de ganar Ahora, luego está Kors Como ya les comentaba el efecto de la piedra es muy bueno La verdad es un counter genial para esta ubicación lo, sigues teniendo Nightcrawler para el movimiento ahí. Iron Heart también, que sigue estando muy buena para la ubicación del túnel cuántico. Una Jubilee también que está genial, porque la Jubilee la puedes lanzar. Eh, llama una carta y Jubilee sale volando y reemplaza. Es como que si reemplazases dos cartas, ¿no? Eso es muy interesante. Jubilee tiene un efecto muy poderoso en el túnel cuántico. Así que aprovechen, los que están en serie 2, usen esta carta o usen este mazo que está bastante bueno. Tiene muchas, buen, muchas combinaciones diferentes. Lo tienes a un Vision también que si es que los, si es que sale el túnel cuántico pues el vision puede trasladarse a otro lado y te sigue dejando espacio libre para que en ese túnel cuántico para que sigas buscando otras cartas vision es una carta muy buena muy versátil en este tipo de situaciones luego tienes odin para poder volver tal vez a activar el efecto de jubilee no para poder activar un efecto de white tiger para de repente activar eh, no sé tal vez no ahorita ya solamente lo único bueno que está odin acá es para que actives el efecto de iron hard jubilee white tiger eh, y nada más me parece, no creo que ahí lo demás ya es irrelevante a partir de turno 6 que es prácticamente la última carta que vas a lanzar en esa, en esa partida y pues bueno, acá tienen una muy bonita combinación de mazos me gusta bastante cómo está, está compuesto y pues yo se los recomiendo, si lo quieren jugar creo que les va a poder funcionar bastante bien y ahora nos vamos a los más pesados que es la serie 3, y aquí en la serie 3 el primer mazo que vamos a ver ahorita, y este es un mazo que está muy interesante también, me gusta mucho que tiene a Thanos, Thanos con todas sus gemas y es a esta ubicación del túnel cuántico la verdad es rey totalmente aquí muy bien vamos a ver Thanos acá le saca mucho mucho el provecho al túnel cuántico y gracias a esta ubicación creo que ahora Thanos le, le va a subir un poquito más los bonos en el tema del metajuego mismo ahora tenemos cartas como Sanspot eh, Quinjet no? Eh, Quinjet es muy importante tenerlo no en el no, no cambiarla en el túnel cuántico porque aquí Quinjet puede hacer que todas las gemas de Thanos cuesten cero entonces por esa razón Quinjet eh, la tienes que tirar tal vez en otra ubicación pero acá por ejemplo Sans Puede, puede ser cambiado si es posible sobre todo tú estás llevando Lockjaw y Lockjaw tiene el mismo efecto que el túnel cuántico y si en caso no llegaste a robar Lockjaw pues el túnel cuántico hace de Lockjaw también verdad hace la misma habilidad de Lockjaw entonces ya te da una segunda chance de poder seguir ciclando tus gemas del infinito por esa razón es muy bueno eh, este mazo de acá si no tienes eh, Lockjaw Tienes el túnel y si no está el túnel De repente robaste al Lockjaw y puedes seguir ciclando Tus gemas de lo más normal eh, Tienes ahí al débil dinosaurio también que es una Carta bastante fuerte, tiene mucho poder eh, Generalmente acá también los mazos De Thanos suelen eh, acumular en cierta Medida también cartas eh, Luego vas a tener a Leech también que es una carta Interesante por si en caso sale del túnel ¿no? Que en realidad es una carta que es, Incluso la puedes lanzar en turno 5 Y puedes intercambiarla y puede salir una She-Hulk, Una Infinite, Magneto, América Chávez O el mismo Thanos, eso era interesante tiene 5 cartas acá Hasta incluso mira al Dino y Blue Marvel Son 7, 2, 4, 5, 7 cartas Buenas que te pueden salir Si es que lanzas a Lich por ejemplo Y no tienes muchas de ellas en tu mano Tienes muchas posibilidades buenas Que te salga alguna carta útil Que le ponga bastante poder a la ubicación del túnel cuántico Y de paso estés anulando los efectos de la carta De las cartas de la mano del oponente Por esta razón es que Lich cumple un Acá por ejemplo en este, en este tema del cicleo Lich si sí vale bastante porque simplemente se va y sale otra carta buena En cambio generalmente para lanzar a Lich en turno 5 Es como que duele un poco Porque es verdad que anula efecto de cartas Pero a la vez tiene muy poquito poder Y es como que te quedas un poco corto a veces en el turno 5 Con el tema del poder Pero está compensado Pero acá es como que si no contase tanto eso no, no, no te duele tanto por el tema del poder Porque sabes que lo vas a ciclar Entonces todas estas cartas que ustedes ven acá Están muy pero muy buenas Incluso puede salir Blue Marvel Le da bosteo a todas las cartas hay variaciones también del mazo de Thanos por ahí que a veces le hacen, a veces ponen un Spectrum de repente para poder darle bosteo también a todas las cartas con efectos continuos y cosas así, pero creo que acá sí vale bastante la pena poner cartas de poder alto para que le saques el mayor valor posible al túnel cuántico. Aquí también tengo que hacer una mención especial a Este mazo de Gela, porque la verdad Está bastante interesante, aquí por ejemplo Si tú tienes el túnel cuántico Y juegas descartes, en este caso vas a jugar A Gela, digamos, en el túnel cuántico Estás más protegido de que no te puedan tirar Un Cosmo ahí, ¿verdad? Generalmente Si alguien te quiere jugar un Cosmo en el túnel cuántico Pues el Cosmo va, va a desaparecer y va a ponerse Otra carta, entonces digamos que es más Aleatorio que pueda justamente Salir un Cosmo de las cartas que está buscando el oponente Por esa razón es que Gela Aquí se, está, aquí se siente un poco más segura de que la puedas lanzar incluso en el túnel cuántico, eh, hace su poder, no digamos que libera las cartas descartadas, las pone en el, en el campo de batalla en diferentes ubicaciones y ella se va y de repente sale otra carta tal vez que sea también que tenga muy buen poder, por ese lado pues está muy bueno poder jugar Gela en esa ubicación o gracias a la ubicación destacada ahorita del túnel cuántico y claro lo demás, hay cartas por ejemplo que si sí tienes que jugar si sí o si sí en ubicaciones, ¿no? como Morbius, ¿no? incluso tienes a Loggia o acá también así como el mismo, la misma función de Thanos ¿No? Si no te sale Lockjaw y te sale la ubicación pues a buena Hora vas a tener para ciclar bastante el tema Del descarte y si no te sale la ubicación Tienes a Lockjaw también para poder ciclar Algunas cartas como por ejemplo tienes A Win con Swarm también ¿No? Win con Swarm, Swarm lo lanzas por cero Con Lockjaw por ejemplo tienes para ciclar Bastante y lo mismo puede pasar también Con el túnel cuántico ¿No? Los Swarm te puede Servir para poder intercambiar Dráculas o Magnetos o Infinite Out. Lo bonito de Magneto que tiene ahora Es que como en el metajuego se están jugando muchas cartas cartas de coste 3 coste 4 magneto lo que suele hacer es que si sale en el túnel cuántico puede arrastrar varias de esas cartas y de, y de repente le puede llenar la ubicación al oponente dejándole sin la posibilidad de poder estar buscando nuevas cartas en el túnel cuántico y si en caso por ejemplo las cosas no te salieron bien con Gela o no estás robando a Gela, puedes lanzar tal vez a Modok en el último turno, no, en el turno 6, para poder eh, darle un último bosteo más al Apocalipsis. Y si lo tienes a Drácula en, el, en, la, en alguna ubicación, pues Drácula va a terminar robando o va a terminar robando justamente el poder de Apocalipsis y de repente puede ser un poder de 12, de 16, de 20, quién sabe. Y puede llegar a ser una cosa bastante buena. Así que el túnel cuántico digamos que hace que este masito sea pues, más contundente para jugarlo. The cat muchachos y este masito que ustedes ven acá es un mazo que muchos de ustedes conocen pero veo que tampoco nos está mencionando como un mazo que puede hacer counter contra la ubicación esta del túnel cuántico yo creo que en, en cierta medida puede llegar a funcionar porque sobre todo tiene cartas pequeñas acá como en este caso Black Widow, Corp por ejemplo o el mismo Sentinel que se puede enciclar el mismo agente Coulson también se puede ciclar y tratar de buscar cosas mejores por ahí pero me parece que acá en cierta medida esto se detiene por el hecho de que si te sale Mystic por ejemplo o te Sale el Dark Hawk y no, la vas, a, no vas a poder Después este, digamos copiarle Me parece el efecto con Mystic y se vuelve Un poco más complicado de poder hacer bien el combo Pero sobre todo a mí me encanta Mucho este mazo porque tiene dos cartas Muy esenciales para poder hacerle counter A la misma ubicación del túnel cuántico En este caso el Rock Slide y Korg Son de las cartas más eh, Buenas ahorita para esta ubicación, la conterían Muy fuerte porque tiras, estás tirándole Tres rocas al mazo viejo Y con eso puede hacer de repente que el oponente Pues a la hora de que esté buscando eh cartas en el túnel cuántico le vayan a salir rocas, me acuerdo incluso que había un combo con Wong, donde ponías Wong y luego ponías a Rock Slide y Korg, pero esto era justamente porque Sabo hacía posible ese combo, ¿verdad? porque pues en turno 5 podías haber lanzado estas dos cartas, incluso no, no veo que sea imposible tampoco hacerlo, ¿eh? porque puedes lanzar Wong y en turno 5 puedes lanzar Korg y Rock Slide, pero ya para, para el turno 5 de repente es posible que ya el oponente tenga casi toda la ubicación llena del túnel cuántico, pero sí lo importante es que puedas lanzar digamos en turno 1 a Korg en turno 2 a Sabu y en turno 3 de repente a Rock Slide y le llenas rápidamente la, la, el mazo de rocas para que, lo, para que el oponente dude un poco más al momento de poder buscar cosas en el túnel cuántico sería una bonita secuencia pero será cuestión todavía de ver cómo, eh, cómo, va, cómo va evolucionando la cosa acá pero creo que este mazo también podría ser un gran counter con el túnel cuántico podría ser muy bueno sería cuestión de que experimenten pero creo que para los que tengan sobre todo Darjo porque la verdad ahorita tener Darjo es súper difícil pero creo que podría dar muy buenos resultados también para todos aquellos ahorita que están utilizando mazos enfocados en tratar de sacarle provecho al túnel cuántico. A ver muchachos, si ustedes no juegan este tipo de mazos y quieren ir en contra de la corriente seguramente para poder hacerle counter más bien a los mazos que se están jugando para poder aprovechar el túnel cuántico. Lo que pueden hacer es jugar cartas como Scarlet Witch, Storm o el Rino mismo también que ayudan a cambiar esta ubicación ¿no? y en este caso lo dejas al oponente sin menos chance de poder ciclar su mazo con cartas grandes. La otra Carta también que va a ser interesante como un buen counter. Aquí también podría ser, por ejemplo, eh, esta carta de acá que vendría a ser eh, Shang-Chi. Perdón. Con shang también es una carta muy buena. Que podrías lanzarla también al final del turno. Para poder eliminar todas las cartas grandes que acaban de salir del túnel cuántico. Y así tener muchas posibilidades de que te pueda, de que puedas ganar esa ubicación. Sobre todo porque vas a lanzar a shang Y se va a cambiar por una carta de tu mazo que de repente tiene mucho más poder que shang también. De paso que eliminaste las cartas enemigas de mayor poder en el túnel cuántico entonces es una gran cosa la verdad shanshi ahorita para este tipo de ubicaciones ya que generalmente para qué están tratando de buscar para qué se está utilizando el túnel cuántico para tratar de ciclar las cartas de poder alto o bien para tratar de ciclar cartas que tengan algunos efectos muy buenos entonces acá shanshi va a ayudar bastante a limpiar todo eso y para poder digamos tratar de eh, darte una mayor contundencia al momento de ganar cubos en una partida y Galactus, muchachos, esta carta también va A aprovechar bastante también los recursos Que ofrece el túnel cuántico, es una gran ventaja Que tengas Galactus acá, porque Generalmente si estás apoyado por una wave O por un, eh, no sé, por un Silo o Electro, puedes lanzar Galactus Antes del turno 6, y el Oponente seguramente ya buscó, ya, ya Ya puso varias cartas en el túnel cuántico Y lo que va a pasar es que lanzas a Galactus En esa ubicación, donde supuestamente No debería haber nada, se va a activar el Efecto, y pues incluso Galactus Se va a intercambiar por otra carta de repente que tiene mayor poder y así tratar de hacerle la lucha al rival incluso puedes tener un shang también ya en la mano ¿no? previamente y si el rival tiene grandes eh, cartas con gran poder digamos en esa ubicación seguramente sin problema se lo vas a se la, se los vas a derribar todos no incluso puedes también tener un spider-man ahí también para poder hacer su efecto y spider-man se cambia por otra carta más alta de tu mazo lo cual hace que galactus acá sea una gran carta incluso porque no la van a poder contener así de fácil o sea no le van a poder poner un cosmo por ejemplo no es más difícil que la tra que traten de jugarlo digamos eh, al counter al menos con cosmo no ya saben que hay otras cartas que pueden controlar a galactus como aero no o también como debris pero acá me parece que ahorita galactus también tiene una movida bastante fuerte en el túnel cuántico después otra cartita que les podría ayudar también en sus mazos si es que de repente ustedes les gusten jugar con rampeos esta carta como electro por ejemplo es una carta también bastante buena porque la puedes tirar en el túnel cuántico y ya no vas a tener la penalización no o sea en este caso ya no te va a tirar la penalización de que máximo puedes jugar una carta nada más por turno sino que simplemente vas a tener el rampeo sin la penalización porque pues Electro se va se, se va por el túnel cuántico y sale otra carta la un, el único problema de esto nada más es si comienzas a buscar otras cartas en el túnel cuántico y aparezca Electro y ahí sí ya no hay forma de que puedas hacer nada pero si no te sale así la jugada pues Electro acá también es una muy buena opción para este tipo de, de ubicaciones francamente muchachos el mete está bastante divertido hay muchos mazos para poder utilizar y poder divertirse hay muchos mazos para poder Sacarle provecho a las ubicaciones destacadas cuando Van saliendo también o a las ubicaciones nuevas Entonces esténse siempre atentos porque voy A estar haciendo videitos también donde hago Las explicaciones justamente de qué mazos se Podrían utilizar y trataré también de Poder sumar digamos mazos de serie 1 O serie 2 porque sé que hay muchos nuevos jugadores que Están llegando y siempre hay todas estas preguntas Sobre cuáles son los mazos dentro de la Serie 1 o serie 2 que me encuentro ahorita Así que bueno ahí les va ese video también para ellos Y ya saben ahí estoy todos los días también en Transmisión en las noches de lunes a viernes así que ya saben Muchachos cualquier duda ahí estamos los pero allí, un abrazo para ti.